La empresa tecnológica HP y la Universidad Politécnica de Valencia han firmado un convenio de colaboración para constituir la cátedra HP-UPV. Entre sus objetivos se encuentran impulsar la formación complementaria del alumnado de la universidad, una formación que incluiría prácticas en empresa en el nuevo centro de software de HP en Valencia, lo explica África Real, directiva en HP. Para nosotros es muy relevante poder ofrecer la posibilidad de, eh, de no solo ayudarles en la educación formativa sino ayudarles a brindarles la oportunidad de poder trabajar y de poder eh, ofrecerles en edades, en cursos eh, tempranos, incluso antes de poder finalizar. La, la formación universitaria, poder ofrecerles prácticas en empresas. La colaboración en innovación y desarrollo también es de interés para ambas entidades. Y para nosotros desde HP el, el poder tener acceso ¿no? a áreas de innovación y de... Y de y de eh, bueno, colaboración en áreas que son, pueden ser más transversales para nuestro negocio, nos puede ayudar a, a innovar. La cátedra está adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, pero su objetivo es que las actividades beneficien a alumnado de diferentes escuelas. Así lo explica su director, Patricio Letelier. Esta colaboración la vamos a centrar sobre todo en el primer año, en el arranque, respecto a la, al impulso y a la promoción de proyectos de trabajo multidisciplinar entre, entre, entre distintas escuelas, también orientado al, al emprendimiento. Eh, aprovecharemos ese conocimiento. La Cátedra HP UPV ha sido suscrita por dos años, pero las entidades firmantes esperan que sus acciones se amplíen en el tiempo.